Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que ha conseguido sacar tiempo para todo. Porque sí, no me ha sido nada fácil. Además de este vídeo y el noticiario de mañana, esta semana he tenido que estudiar para un examen y terminar un trabajo de clase y prepararme para exponerlo. Y además, el próximo martes tengo otro examen más. Así que mirad lo que me entrego. Esta semana toca análisis. Análisis del gran lanzamiento del año de Nintendo sin duda alguna. La pasada semana salió a la venta Super Smash Bros. y Ultimate. Y como el lanzamiento estuvo tan pegado el sábado, no me iba a dar tiempo a escribir el guión, grabarlo y editarlo para esta propia semana. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Como siempre, no he podido jugarlo, al menos a la fecha de este vídeo no, pero para contrastar el análisis leeré a fondo compararé y haré una media de 5 análisis de grandes portales de videojuegos Red ADN, Nintenderos, 3D Juegos, Hobby Consolas y Vandal así si todavía no tenéis el juego y dudáis por algún motivo sobre si compraroslo o si lo queréis para estas navidades así podréis tener una idea bastante rigurosa dicho todo comenzamos la historia viene en el modo mundo de estrellas perdidas donde todo el universo, junto con nuestros héroes, han sido convertidos en espíritus, todos menos Kirby, que consiguió escapar. Así, Kirby tendrá que enfrentarse a clones de los héroes poseídos por los espíritus que les dan condiciones especiales e ir rescatando a sus amigos para derrotar a la amenaza que supone Lumina. Así, como veis, no se trata de una historia demasiado profunda, y es que el modo Mundo de Estrellas Perdidas no es exactamente un modo historia al uso, pero sí que se trata de una forma bastante original de contar una historia y hacer un modo bastante revisitable consigo. De hecho, no hay nada más que se parezca a una historia en todo el juego, pero como sabemos, la saga Super Smash Bros. no es una que se caracterice por su historia. En su lugar, lo que ofrece es una gran cantidad de modos de juego, pero de... ¿Qué va Super Smash Bros. Ultimate? Bueno, si aún no lo sabéis, en este juego de lucha tendremos que expulsar a nuestros rivales del escenario para lo que dispondremos de gran cantidad de movimientos, objetos, ayudantes y luchadores. Y es que en esta ocasión contamos con el mayor número de luchadores de la historia de la saga, 74 en total contando luchadores Eco, todos los luchadores que han estado alguna vez en la saga. Y con otros 6 en camino. Dos de ellos siendo la planta piraña de la saga Super Mario y Joker de Persona 5. Y sin saber aún qué más puede venir. Cada luchador siendo totalmente o casi totalmente único el uno del otro. Además hay hasta 103 escenarios disponibles. Que llegan a ser 108 con los DLCs, Cada uno con dos variantes más. Que serían entonces 309. 324 contando los DLCs. Una barbaridad. Y como comenté antes, están los modos de juego, que está desde el Smash de toda la vida, el arcade, hasta el modo clásico en el que tendremos que superar una ruta de varios combates con un jefe final e intentar conseguir la mayor cantidad de puntuación posible, que variará en diversos factores como la dificultad, el daño recibido o el tiempo que tardemos. También tenemos el online, que está muchísimo más pulido en esta entrega, pero del que no puedo comentar nada, puesto que en el momento en el que se escribieron los análisis, no estaba disponible. El sistema de juego tradicional está muy conseguido en esta entrega, recuperando elementos de melee, pero sin un elemento competitivo tan marcado, de modo que pueda ser disfrutado por todos los públicos. Cabe destacar que el juego permite multijugador para hasta 8 jugadores, casi nada. Los gráficos parecen no haber mejorado mucho, pero sí, lo ha hecho. El cambio es sutil, pero al comparar los gráficos con la versión de Wii U se puede ver una mejora notable, tanto en los renders de los personajes como en los escenarios y efectos como el humo. Finalmente, esta mejora tan sutil funciona, dejando gráficos mucho más simples pero bonitos y que entran fácil por los ojos. Y para haceros una idea, tened en cuenta lo caótico que puede llegar a ser esta saga, donde en pantalla puede llegar a ver gran cantidad de objetos y personajes al mismo tiempo. De hecho, pueden llegar a ver hasta 16 luchadores simultáneos. Los Ice Climbers son realmente dos luchadores en uno. Si se hace un Smash de 8 luchadores y todos son los Ice Climbers, serían en total 16. Y en ningún momento se laguea ni bajan los frames. A lo mucho, en modo portátil sí que lo haría, pero ya está. Y no lo tengo comprobado. Y en cuanto al apartado sonoro, ¿qué decir? Estamos hablando de 800 composiciones musicales repartidas en las diferentes sagas de los luchadores, de los que no son luchadores y propias del juego. Y una vez más se añadirán con los DLCs. En los escenarios sonará música de su propia saga. Sí, de su propia saga. Por primera vez en Super Smash Bros. la música que suena en el escenario no está predefinida sino que nosotros podremos escoger qué música sonará siempre y cuando pertenezca a la misma saga que el escenario así podremos reproducir el tema de Super Mario Bros 3 en el ayuntamiento de Nueva Donk o la canción de las tormentas en el gran templo de Hyrule sin duda este apartado está hecho con gran mimo y detalle y los nuevos remixes hechos especialmente para este juego suenan realmente bien la mayor muestra es sin duda Gangplank Galeon de Donkey Kong Country. Deberíais escucharla si no lo habéis hecho todavía. No por nada, el juego cuenta con un reproductor de música en el que poder escuchar cualquier canción del juego fácilmente allá donde vayas. Lo tienen todo pensado. Y bueno, qué más decir. Estamos ante lo que ya he llamado varias veces como el juego del siglo. ¿Estoy exagerando? Quizá. Pero de lo que no cabe duda es que es uno de los grandes lanzamientos de Nintendo de los últimos años, hemos estado ante grandes títulos en los últimos años como Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Todos los personajes que incluye e incluirá objetos escenarios, ayudantes, la música, los detalles de los escenarios en sí, los modos de juego, todo, todo, todo, resuma trabajo y cariño, y se agradece la cantidad de horas que se le puede echar son literalmente incontables, y sin duda alguna me he dejado miles de cosas que comentar en el análisis, pero es que no soy capaz de hablar de todo, de tanto contenido como tiene el juego. Super Smash Bros. Ultimate es el gran tributo al mundo de los videojuegos y el gran sueño de los nintenderos. Nadie nunca ha sido capaz de lograr algo así, y pasarán muchos años hasta que seamos capaces de verlo otra vez. Y por último las notas, como siempre enumeraré las notas que han otorgado todos los medios y después haré la media. Red ADN le ha dado un 9.5, Nintenderos un 9.3, Tres de juegos un 9.5, Hobby consolas un 95, un otro 9.5 vaya, y Vandal un 10, esto hace que la media sea de 9,56 una nota simplemente espectacular y hasta aquí ha estado el análisis, espero que os haya servido o para los que tengáis estéis de acuerdo con todo lo que he dicho y que lo estéis disfrutando y bueno intentaré traer el vídeo que estaba preparando que me está llevando bastante tiempo y como estoy tan ocupado me está costando eh, la próxima semana a partir de ya de la próxima semana sí estaré un poco más libre porque ya tendré vacaciones y estaré mucho más disponible en principio y pues nada recuerdan que tenéis mañana el noticiario y pues nada muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos, hasta la próxima